Y bueno, en este video lo que vamos a hacer es que vamos a estar haciendo lo que dice el título, que es mostrando mi habitación, o sea, mi habitación completamente hombre, ponele L, llamo a los mil suscriptores felicita, eh, me toque, me toque, de ver esto que dice unas gracias, obviamente seguro voy a bajar a los 900 y algo, pero bueno, quiero hacer un video más para, como, para aumentar más de suscriptores y bueno, decirles eh, les gracias porque por lo menos no soy tan hijo de puta. Eh, lo que voy a hacer es que puede ser, voy a voy mostrarles eh, que yo no voy a ser, no voy a ser tan presumido, no soy de presumir, no soy de tener plata, no soy, no soy millonario, no soy ni pobre, o sea, somos como clase media a lo que sea a lo que nos referimos que somos como clase alta y clase baja. O sea, que, que a veces estamos pobres, a veces estamos, somos ricos, pero no gastamos nada porque tenemos que pagar unos impuestos de la reconcha de, de la Lo que les voy a mostrar en la pieza es completamente humilde, como para mí. Porque yo no necesito un setup gamer, todo, una computadora full HD. mica, Pro, viste, y, y, y, y que tenga que grabar ahí. ¿no? Pero para decirles que yo, o sea, si algunos... Eh, dicen, oh, ¿pero por qué editas tan bien? ¿Con kilo lo editas? ¿Con el celu? ¿Con la compu? Amigo, edito con el celu. Grabo con el celu. Edito con el celu. Llego todo con el celu porque no tengo una computadora. O sea, sí tengo computadora, pero... O sea, no soy tan profesional como para editar en, en una compu. Yo no estoy preparado y ni ganas de estar preparado para editar una compu que, que tiene toda la tecnología del mundo. sigamos eh, lo que le vamos a empezar eh, mostrándoles eh, ya empecé eh, mostrando casi todo pero bueno eh, porque es necesario hacer un video épico como para presentar bien el, el, la habitación mía primero tenemos la puertita que está llena de cosas la voy a mostrar bien porque no o sea, estoy grabando en modo eh, no frontal porque porque se me sale los puedo grabar con, con la cámara de adelante primero tenemos un par de dibujos que eso eso que ve... Bonito Abad, y no sé quién es Benito Abad, tampoco, no soy tan religioso, pero bueno, un poquito sí, o no tanto, bueno. Un par de dibujos que me hicieron eh, no fans, porque no tengo casi ningún fan, o sea, si tengo algún fan, abajo en los comentarios que me lo diga y, y, y que diga en qué año sí. Aunque ya sepan algunos. Bueno. Esto es un dibujo, otro dibujo y otro dibujo. Esto lo hace mi hermano, mi hermano, un amigo. Y bueno, acá tenemos el mapa de GTA San Andreas. Se me está desenfocando el choto, el, el celo de mierda. Tenemos a un joker, a un joker eh, que, que vivimos en una sociedad... Eh, bueno, no, basta de memes, basta de decir pelotudeces que no tienen nada que ver con el joker. Porque me tienen las pelotas llenas con el joker, boludo. Pon en el comentario el shocker 2019 tu vieja 2019 tu hermana en tanga hasta con el shocker hasta con el Joker, sí, es el shocker porque tiene una J y bueno me lo dice una amiga esto bueno es de mi equipo de música que se lo vemos más adelante bueno esto es una calavera y otro y un diamantito bueno, también, también. un Deadpool que no está terminado eh, bueno es que le falta un poquito de arreglación ese dibujo lo yo. Es una luna y esto es un. algo tropical. No sé dibujar mucho, pero bueno, algo me gusta dibujar. Y esto lo inventé yo. Pero es una paro Bueno, chicos, a uno le gusta lo que le Bueno, vamos a pasar con mi. Mi mueble, donde guardo ropa y todas esas cosas O sea, no es tan importante acá Porque la ropa, o sea, la uso todos los putos días No es necesario que me la muestre, boludo Bueno, acá arriba Tenemos todo pues, Tenemos las latas de, de De De Monster De Monster Blanca Monster ne Negra Monster Red Bull Y Vespida O sea, yo tomé todas esas Porque las probé todas Me falta probar No sé cuál me falta probar Díganme No sé si estoy mal y ahí tenemos un par de pelotitas eh, Y acá Tenemos el, el clásico De todo amiguero que es colgar Nuestra nuestra campera Nuestro buzo, nuestro coso, cualquier cosa Después de esto tenemos mi skate. Y tenemos nuevo skate, Guacho Gracias, mi madre Después tenemos a la vieja tabla La vieja tabla de todo Y después tenemos otra tabla Que está ahí Se que la campeón tenemos una caña de pescar que me la regaló mi papi la repito, claro y tenemos esto que no sé qué por dónde <ríe> pero bueno sigamos eh, aquí tenemos una silla gamer, gamer. que completamente la uso solo para poner los pies este banquito. Y después... es un recuerdo bastante valioso que es necesario tenerlo ¿no? porque o sea, eh... no puedo andar con esta cama de mierda eh, no sé, aquí, acá abajo tiene no, otra cama Que tiene rodita, ¿Qué Yo cada vez que me apoyo me apoyo, me apoyo, me apoyo en esto Me apoyo en esta barra Donde está la cama Es como que va más para acá Y yo quiero poner bien las espaldita Para que si no esté tan incómodo Bueno, chico, la cama es normal En todo, todo el mundo lo tenemos Y tengo amiga mi gata está durmiendo Está pelotón, sigue durmiendo, siempre duerme un auricular que le dejé acá porque crean. Y miren cómo verme, me ocupa toda la cama. Me ocupa toda la cama la boda. Es increíble. Me no, parece es hermoso, mi ¡Vamos! Bueno, un par de almohaditas que esta también la uso para, para estar en la silla 9. Y bueno, es, es, una, es una. Es un recuerdo muy valioso. Tenemos, obviamente, esto. Esto que es. Es, es una cortina. O estoy mal. No sé, creo que me olvidé lo que era. Tenemos eso, eso, o sea, es. Ha es... sido un chanchito, pero es una oveja. Después tenemos todo lo. los Nitres, los Justin, los, estoy... los... Lo puedo Es necesario mostrar tanto el cargador de El equipo de música. Mi eh, Plasma eh, Flash de 4K, que lo tengo hace como. ¿8.? Creo que 9 bueno, años, un poquito más. Bueno, después sigamos con una patilla que está casi rota y la tengo hecha por hongas ¿eh? Tenemos ahí los cobres, y... un Y estamos encargados el celo o sea, Tenemos una bolita de... No sé qué con... no, sé, no sé qué es Sigamos con esto, que acá tenemos un velador que es de mi madre Y tendría que tener el mío, no sé qué antes qué pasó Después tenemos un desodorante que me lo compré yo una parón, pero huele rico tenemos el, el, el la tele o sea el control de la tele que ustedes dirán por qué tengo encendido la tele la enciendo y no o sea la enciendo las noches y los días que o sea no, no veo tele no o se pinta a ver tele lo veo tipo, cuando no puedo dormir ¿viste? cuando no uso el cel pues tenemos el equipo de música sépico, sépico, sépico, el no no dice sépico, boludo, sépico después tenemos un par de dibujos, mi madre, o sea, este, esta calavera es, es épica es hermosa, porque la tengo, yo es un cariño hermoso, porque a mí me encantan las calaveras y tenemos un, eh, ¿cómo se llamaba? no me acuerdo cómo se llamaba, pero era, era como un eh, que, eh, que sacaba el sueño, te sacaba la pesadilla. algo así, no sé, estoy mal bueno, esto es pintullismo. Puntillismo, ahí está. Puntillismo. Y después, este lo hice yo. Está mi firma que es Ramiro, toda hecha verga. Y miren el dibujo. O sea, díganme si no es una verga. O sea, este fue mi primer puntillismo que hice. Y es, o sea, para mí es una verga. Pero por lo menos hice algo en, en fucking vida. Y miren que... Eh, voy a ver si puedo encontrar el error. Ahí... Hay un error. Hay un error Bueno, tenemos después esto Que es un... Eh, ¿Cómo se dice? Oh, la cruz La cruz de Jesús, obviamente Ustedes dirán, ¿Vas a la iglesia? ¿O, ¿O qué? ¿Sos religioso? ¿Sos ateo? ¿Qué sé yo? No, chicos, o sea Yo como que amo a Dios ¿sí? O sea, como que creo sea, que un poco y después no, después tanto Un poquito así, pues, o sea, me da igual O sea, no voy a la iglesia porque soy tan religioso Y no porque apoyo a la iglesia, la revolución, no, sino que no. después tenemos todo esto, ya me mostrar es una pieza común y corriente, que es, es que cualquier chabón tendría, eh, o sea, para mí solo, o sea, yo duermo con mi gata, es hermosa, bueno, y uh, eh, sí, o sea, toda esta mi pieza sola, o sea, también viene mi hermanito, pero mi hermanito no está acá, así que, bueno, vamos a despedirnos del video con, con una hermosa... Eh, con la hermosa cara de mi, de, de mi gata que, que parece que, que, que salió de, de peda y, y salió hasta la joda la eh... espero que me sigan en mi Instagram que se lo voy a dejar por acá o por acá, o por allá, o por acá o sea, no sé por dónde se lo voy a dejar pero por ahí me pueden seguir yo ahí... Puedo hablar con ustedes, me pueden decir, hola, soy Sub, que si me dijiste, hola, soy Sub, o soy Pac, te voy a regalar un chocolate. O no sé qué regalo chocolate. Por porque el chocolate para mí no va, ¿tienes? Espero que se hayan divertido mucho y espero que se suscriban, dime a la campanita, comenten, compartan y denle un pro like. Así que bueno, espero que te hagan un buen día porque... Eh, esta burra se está limpiando, no, no sé si se <risa> ve. Bueno, me voy a despedir dándole un beso a la mía. Quedó redonda la bola, el chau.